¡Hey, parceros! ¿Qué más? ¿Vieron o no? que está haciendo un sol así, está pegando de frente. Entonces, vengan, nos ponemos un poquito para acá. que más? ¿Cómo van? Oiga, yo, visto que, yo vi que les gustó el, el video de ir al supermercado. ¿Les gustó hacer mercado? Estoy en un supermercado en México que se llama Soriana. Que no se sé, hagan de cuenta como una olímpica o algo así. Entonces, eh, quiero mostrarles que hay en un supermercado de México. A ver si podemos grabarles algo de rapidez ahí. Nos vamos para adentro. <música> Bueno, entonces, esto es muy parecido en todo lado. Empezamos con la parte de las verduras. Hay verduras, hay frutas. Uf, que les muestro. Más o menos para que se hagan una idea. 20 dólares es... 20 pesos es un dólar, 40 pesos son dos dólares. Entonces, esta bolsa de manzanas vale 2 dólares. No está caro. Son 8 mil pesos colombianos. Eh, miren los chiles. Con esto preparan los chiles en nogada, los chiles de rellenos, chiles habaneros. Esto no se puede llevar. Uf, miren estos chiles, los chilitos. Ah, no, miren, este es el habanero. Estética buenísimo. Y este es chile pimiento y este es jalapeño. Bueno, zanahorias, espárragos. ¿No dice cuánto están los espárragos? colombia son caros el aguacatejas, bueno ya vimos las verduras Voy a tratar de no demorarme mucho en las secciones y vamos a buscar que lo netamente mexicano huevos piñas miren estas tostadas que son las mismas tortillas sino que es fritas esto le dan a uno con el pozole y es delicioso y valen 26 pesos un poquito más de un dólar eh, eso sí es muy mexicano, vinos, pescados, muchos paquetes, miren todos los paquetes aquí están marcados con exceso de calorías, ya es ley acá, bueno, salsas de tomate, allá tenemos carnes, bueno, lo típico siempre se consigue es en los dulces, entonces, bueno, especias, ¿cuánto vale el tarrito acá de condimentador? 42 pesos, 2 dólares, está barato. Muy parecido a los precios de Colombia. Aceite, aceite, eh, frijol, el frijol negro que aquí es muy común, el frijol, el frijol pinto, bueno con eso aquí se hacen los frijoles refritos, las sopitas instantáneas, arroz con todo el arroz acá a solo 15 pesos, barato está barato, 29 pesos, un poquito más, menos, un poquito más de un dólar. Y esto vale menos de un dólar, arroz extra. Está barato. Esto es más barato que en Colombia, la cosa Bueno. Eh, sucaritas. Sigamos viendo. Bueno, acá ya vamos a llegar a los dulces. Es que esto es lo que se ven todos los supermercados, los famosos Kellogg's ojuelas de maíz, choco crispy, es que se ve en todo lado. Busquemos, busquemos dulces mexicanos, que es como los, están los pañales, la zona de aseo, lo mismo de todo lado, desodorantes, aquí, galletas, entonces, galletas emperador, estos, estos están en todo el Centroamérica inclusive pues, estas galletas emperador valen 21 pesos, un dólarcito y largo, marías, que son como las galletas, eh, miren gamesa clásicas son como las galletitas danesas a 2 dólares oreo aquí cuánto valen las oreo, 66 pesos uh, café bueno, en Colombia tenemos el café pero aquí digamos que quepa que ahí como, como raro este café es de Costa Rica 105 pesos o sea, 4 dólares largos No, pero no encontramos así como nada muy mexa, ¿no? Galletas Quaker. No, galletas con avena y aranda. No, busquemos el otro lado. Ah, aquí, miren. Esto es muy mexicano. Entonces, entonces aquí en el supermercado pueden conseguir tortillas integrales. Miren, tort acá están marcadas. Se calorías de peso de sodio. Aquí hay tortillas integrales. Miren los famosos totopos. Entonces, para las botánicas, como le dicen acá, estas ya se las mostré, que son las tostadas, que es un, simplemente es una tortilla frita, o sea, una de estas, miren, las tortillas de harina, son a 26 pesos, y hay unas que son de maíz, pero no las veo. Miren, entonces la tortilla de maíz, y viene. 770 gramos, que es todo esto, y valen 28 pesos, un dólar y antes de un dólar y medio. Eh, miren, que estas tortillas de maíz azul, voy a llevarme estas tortillas de maíz azul. Tortillas, miren, estas tortillas de chía, chía y cúrcuma. Están muy, muy finas Y tortillas de maíz y nopal. Nopal es como una, una hoja verde. A ver si se las muestro ahorita. Bueno, entonces, esto sí ya es muy mexicano. Vamos a llevar de estas. Los tres de estas. Lo traje fue un carrito. Ah, bueno, miren, acá sí están los dulces mexicanos. Eh, las donitas, bueno, esto es bimbo, bimbo. Los gansitos, los gansitos de acá son muy ricos, son a 12 pesos, son deliciosos. Lo que pasa es que, mire, todo es exceso de calorías, exceso de azúcar, exceso de grasas saturadas. Pan bimbo, pan bimbo. Al otro lado, que tenemos? Leche de almendras. Pan bimbo, pan bimbo. Ay, miren, esto es clamato. Esto es rico, muy rico, es un juguito. Clamato cubano. Esto con una cerveza, uff. Hay cervezas que les ponen clamato y picante y quedan deliciosas. Eso también es muy mexicano, el clamato. Bueno, por allá hay más cosas de aseo que todo el mundo conoce, el shampoo del Head and Shoulders. Que tenemos por acá, como cosas para mascotas, para los perritos, para los gatitos. No hay como, es que podamos ver, igual una, una caneca de alimento para perritos de 58 pesos, no está caro. En Colombia es más caro el alimento para perro. Venga, miramos aquí cuánto vale el jabón. En Colombia es caro. Miren, acá una crema dental vale 47 pesos mexicanos, 2 dólares. Y, y, y, y póngale, no está cara. Y esta vale 63 pesos, 3 dólares. En Colombia es más cara. Yo creo que valga 12 mil pesos. Los Dove, no, no tienen el... Ah, miren, los Dove valen 44 pesos, 2 dólares y medio. Uy, si no tuviera que viajar con escala, me los llevaba. Bueno, sigamos. ¿Esto que es? Aseo para chicas, tintes. Allí están los jabones. No sé por qué en Colombia es tan caro el jabón. A ver, espero que esté si este quedando bien el audio, porque cuando les grabé el supermercado en Panamá, el audio, el, el audio quedó terrible. Miremos el acción 70 pesos, o sea que 3 dólares, no 2 dólares 75. Póngale usted el ariel, uy, está barato. Miren 30 pesos, o sea, un dólar y medio. Qué diferencia, miren 19 pesos, ni siquiera un dólar. La bolsa de este jabón de 1, 2, 3. Uf. Bueno. Ahí para que se hagan una idea de cómo Colombia nos clavan con el jabón. Las, miren este coso un limpiador multiusmos, este garrón de 10 litros vale 69 pesos. O sea, 3 dólares. Si sí, 60 serían 3 dólares y 10 y 20 centavos. Bueno. El Ajax, 70 pesos. Eh, ¿qué, más? Uf, aquí, qué cantidad de jabones que hay en el Soriana miren más jabón más jabón, miremos una garrafa de suavitel, cuánto vale, no tiene precio esa de Dauni vale 108 pesos o sea 5 dólares uff bueno Uf, miren esta garrafota de limpiador multiusos, 10 litros 94 pesos Uf. Bueno, metámonos por acá. Papel de cocina, pañuelitos. El papel de cocina vale 83 pesos. O sea, 4 dólares. Recuerdo, es 88 dólares. Ay, los totopos que son tan ricos, pero son tan engordantes. vienen con nopal. Ah, esas botanitas son muy buenas. Papel, papel. Venga, miramos un papel higiénico. ¿Cuánto vale? No que tengamos una marca conocida porque acá hay marca Regio. Marca Cotonel, marca Elite, marca, bueno, Facility Quality, Suave, Suavel. Uh, no sé, no veo como una marca que veamos que como en Colombia, a comparar, pero bueno, esta marca Regio la deben hacer aquí. Miren, 32 rollos, valen 159 pesos, o sea, eh, 5 y 3, 8 dólares. O sea, unos 32 mil pesos colombianos. Está barato, está caro, pongan en los comentarios. Agua, agua, agua. Aquí encontramos más botanas. Acá es muy, muy del mexicano. Echar botanitas, como les dicen a ellos. Los famosos chips o los snacks en gringolandia. Estos son de chitos, de chitos. Miren, acá todos los doritos. Miren, todos los doritos. Todo, siempre está marcado. Exceso de calorías, exceso de grasa, exceso de sodio. Todo, todo está marcado para que pues, la gente no sepa qué es lo que está comiendo maní, almendras, más agua agua Fiji, no está cara, a 49 pesos serían eh, 40 serían 2 dólares, 2 dólares y medio, no está cara chocolatitos chocolatitos bombones, quizás Ferrero Rocher, bueno esto lo conocemos Allá, esto también ahí en Colombia, en casi todo lado. Las tostadas estas de maíz. Bueno, miren, más dulces. Herchis, chocolate, chocolate, milky way. Eh, miren este, este, ah, esto es una jarrita de milky way. Ah... ...Mazmelos, almendras, eh, busquemos a ver cuánto vale, por ejemplo, este paquete de bolitas de leche, vale 83 pesos, 4 dólares, y miremos, por ejemplo, cuánto vale, miren, este cremito, stick, exceso de calorías, pero vale 31 pesos, o sea, un dólar y medio, está barato, miren, la Hershey Seba Zucker, vale 83 pesos, Estamos hablando de 4 dólares. Está bien barato, ¿no? Este, miren, este paquete de 6. Este paquete de 6 Hershey's. Vale 94 pesos. Está barato. Ay, no hay problema de no traer carrito. Pero si sí me va a llevar una. Hershey's. Sin azúcar la va a llevar aquí aquí en México hay un dulce que yo llevo que ese casi no lo mencionan en ninguna parte que se llama el mazapán y es bien rico Vamos a ver si lo encontramos Uf, sodas sodas aseosas estos son precocinados para que se hagan una idea cuánta vale una Coca-Cola acá vengan una Coca-Cola cero una Coca-Cola cero ¿No hay Coca-Cola cero? No veo No hay Solo hay esa chiqui Pero bueno, una Coca-Cola Una Coca-Cola no tiene precio No dice cuánto vale hmm. Bueno, esta Coca-Cola Lighting Vale 20 pesos, un dólar Barata Serían 4 mil pesos colombianos 4.500, pues por lo no, menos está como igual, ¿no? Ah, miren esta. A ver si acá. Dice Coca-Cola. Miren, la Coca-Cola se lo vale 14 pesos. O sea, menos de un dólar. Como 60 centavos de dólar, 70 centavos de dólar. Y ya. Vino. Allá están como cervezas, licores. Picores, ah, la panadería, ah, eso es venir a sufrir porque esto es veneno, a comérselo. Pero miren, los cupcakes se los pueden llevar gratis por 90 puntos. Ah, qué rico, qué rico que es la panadería. Ah, miren, esto que es carne seca, esto es machaca, esto es muy, muy, muy popular aquí en, en el norte de México, en, miren, machaca artesanal, en, en Monterrey. Ustedes pueden pedir, por ejemplo, esto se lo echan a los huevos revueltos y queda buenísimo, es carne seca. Pero miren, exceso de sodio exceso de calorías, exceso de sodio exceso de calorías. Miren, machaca de res, exceso de sodio, pero es muy bueno. Los huevos revueltos con eso quedan deliciosos. Bolitas de leche. Galletas rellenas de cajeta. Oleas rellenas de cajeta. Eso son, o, hagan de cuenta, oleas de rellenas de Arequipe. Y valen 51 pesos. Como un dólar largo. Bueno. ¿Qué tal les pareció el recorrido por el supermercado? Vamos a la caja a pagar. ¿Qué tal les pareció el recorrido? ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció el supermercado aquí de México? El Soriana me pareció barato, hay muchas cosas mucho más baratas que en Colombia, sobre todo el jabón. Pongan en los comentarios qué les pareció, espero que la vi esté bien. Ah, miren acá dice, la Coca-Cola cero vale $17 pesos y la lata vale $13 pesos, o sea, 55 centavos de dólar por ahí, 50 y casi 60. Ah venga miramos en las cajas que hay esta caja está cerrada quiero ver si hay chocolatitos chocolatitos pero puro puros hersheys ya lo no, vimos a a uh, suero bueno, eso es todo amigos Listo. Paguemos, paguemos a ver cómo nos va. Miren, aquí la vacación. Tengo un dato. La Coca-Cola es más barata que el agua. ¿Sí? Bueno, ah, no, es el precielvator. El agua vale $11 pesos y la Coca-Cola vale $17 pesos. Yo sí iba a decir, what? What the fuck? Esto es, miren. Chips de plátano. Plátano refrito, proyecto orgánico. No, sino sino pero no está el famosísimo más a